Hola a todos, soy Juan Carlos Hernández, técnico del departamento de movilidad CASE de CESBIMAP. Es probable que en anteriores vídeos hayáis visto a mis compañeros explicando equipos para calibrar hadas Hoy os traigo el DAS 3000 S20 de la marca Bosch. Es similar al funcionamiento a los que hemos visto anteriormente, pero presenta algunas peculiaridades que paso a comentaros. Tendremos el tradicional KTS con SITRONIC de Bosch para realizar las diagnosis, pero además incorpora un software de posicionamiento. Incorpora una base de datos en las que nos va a decir, dependiendo del modelo, la distancia y la altura a la que tenemos que colocar los paneles. Nos va a ayudar a colocarlos de una manera muy rápida, muy sencilla y muy precisa. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues mirad, gracias a estas cámaras que incorporan esta viga frontal. Bastará con encuadrar cada una de las cámaras en aquellos paneles que me habréis visto colocar al principio del vídeo, en las ruedas traseras. El software nos va a ir guiando mediante una animación gráfica hasta que coloquemos los paneles correctamente, tanto en distancia como en orientación. Los paneles de que dispongamos los podemos guardar en este armario. Comentaros que el equipo viene en origen con el habitual panel para calibrar cámaras del Grupo BAG. Este panel, dada su naturaleza y composición, también lo podremos utilizar para calibrar radares tanto del Grupo BAG como de otras marcas. En aquellas en las que no sea posible, utilizaremos este útil específico. En resumen, el equipo de Bosch nos va a facilitar mucho la colocación de los paneles gracias al software de posicionamiento que incorpora y las cámaras. Si queréis estar al tanto de todas las novedades en el mundo de la reparación del automóvil, os animo a suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.